seguridad en el sector académico, el sector educativo en México. Así que bueno, un aplauso para Fernando Aranda. Muchas gracias. Gracias. Eh, pues vamos a tratar de, de irnos rápido para poder salir al break. Este, lo que nosotros queríamos eh, presentarles a ustedes aquí es un poco eh, eh, la experiencia de nuestro equipo de respuesta a incidentes dentro de la red nacional. En, en México. Y un poquito de los antecedentes es que a finales del 2018 nosotros nos conformamos con como CECIR y a partir del de, eh, 2019 hay un evento que detona, digamos, en los trabajos de nosotros, que es justamente un taller que eh, organiza eh, LACNIC. Eh, organiza la Universidad de Veracruzana con el apoyo del ACNIC, que es un taller de formación de equipos de respuesta a incidentes. Y a partir de ahí nosotros empezamos a, a formar de manera eh, formal, digamos, nuestro, nuestro equipo de respuesta a incidentes. Y es un detonante porque no solo nosotros eh, eh, crecimos o, o, o nacimos perdonen, a partir de ese taller, sino también otros equipos de respuesta a incidentes de la red nacional. Después, en el mismo año, eh, con el apoyo de Red Sedia, pues empezamos a dar los primeros pasos para definir nuestra comunidad de objetivo, el modelo de organización y todo lo demás que debe tener un CESIR. Eh, pero, ¿por qué, ¿por qué un equipo de respuesta a incidentes de la red? Bueno, nosotros teníamos infraestructura que conectaba a la mayoría de las instituciones de educación superior mexicanas, apoyadas en iniciativas de gobierno, eh, había, eh, obviamente, pues malware cruzando esta red académica, eh, todos esos enlaces de alguna manera se, se monitoreaban y teníamos también pues, ataques a esta infraestructura que no gestionábamos eh, eh, en ese momento. Entonces, eh, estas fue, fueron algunas de las razones por las cuales nosotros creamos este, este CECIET o impulsamos la creación de este CECIET. Eh, tampoco teníamos eh, participación con otras redes nacionales que sabíamos que ya tenían sucesión, pero que eh, no teníamos esta colaboración con ellas. Y conocíamos de, de incidentes que tenían nuestras instituciones, pero tampoco teníamos manera de ayudarles. Sin embargo, eh, en el 2020, pues hay un cambio en el entorno. ¿no? Se, eh, a nivel nacional se termina el apoyo de gobierno para... Justamente la conectividad en las universidades, inicia la pandemia, eh, obviamente pues hay un mayor uso de internet, explota el uso de internet, se incrementa la superficie de los ataques porque pues todo el mundo se tiene que ir a casa, entonces también eh, pues lo que antes estaba más o menos controlado dentro de los campos universitarios pues ahora se extiende porque todos trabajando desde casa ya eh, no era posible controlarlo todo de manera como lo teníamos antes obviamente pues había muy, un mayor riesgo de, de los ciberataques. Entonces, eh, surgen todos estos grandes retos, digamos, para las, para las instituciones y esto nos lleva a un cambio en la, estrategia de, en la estrategia original de nuestro equipo de respuesta a incidentes. Y lo primero que nosotros hicimos ah, ya con este cambio, eh, con el cambio del entorno fue pues bueno vamos a preguntar vamos a saber primero cómo es el estado de la ciberseguridad en las instituciones de educación superior para ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ayudarlos entonces hicimos un ejercicio que tuvo dos fases una fase cualitativa organizamos tres sesiones de focus group con el apoyo de una de una empresa consultora experta en estos temas y eh, reunimos a aproximadamente 20 instituciones de educación superior mexicanas. Entonces, eh, hicimos un grupo de universidades grandes, otro de universidades eh, medianas y otro de universidades pequeñas. Y ahí hablamos con los responsables, eh, con los CISOs y los responsables de, de la gestión de la seguridad en las instituciones para conocer de viva voz cuáles eran los problemas a los cuales se, ellos se enfrentaban. Eh, posteriormente hicimos eh, la segunda parte de este ejercicio que fue una fase cuantitativa en donde ya hicimos una encuesta y invitamos a 192 instituciones a, a responderla, de las cuales nos respondieron 171 aproximadamente el 90% esta encuesta tenía tres secciones un inventario de recursos y actividades de las áreas de ciberseguridad qué tan importante era la comunicación y la participación entre las áreas de seguridad de las instituciones y los principales problemas que enfrentaban. Esos principales problemas esta sección sale de eh, la fase cualitativa. Esas preguntas salen de la fase cualitativa y es muy interesante lo que nos, nos encontramos porque en la fase cualitativa nos eh, resultó que el 69% este, de los problemas que enfrentaban las instituciones era que la alta dirección veía la inversión de seguridad como un gasto, ni no como una inversión, perdón. Es decir, eh, se veía como un gasto y tiene un poco que ver con lo que decía Imelda en, en, en la presentación, porque sí, efectivamente, eh, eh, no, no tenemos es, esa conciencia de que tenemos que invertir en, estas, en estos temas de ciberseguridad. Otra cosa que nos dijeron en esta fase cualitativa es que no faltaba presupuesto pero tiene que ver con esta, con esta mirada de la alta dirección que ve la, eh, la ciberseguridad como un gasto. Nos hablan también de que eh, hay falta de recursos humanos calificados este, en, en nuestra sesión inaugural se hablaba mucho de que, de que falta formación, de que falta esta parte de capacitación. Efectivamente, este, eh, pues, eh, hay esta falta de recursos humanos manifestada por los propios participantes de este ejercicio. Eh, en, este ejercicio es únicamente de las universidades en México. Y que tenían eh, falta de recursos, la gran mayoría de las instituciones contaba con dos personas para el área de ciberseguridad. Algunas universidades más grandes tenían 14, otras eh, 12, pero la gran mayoría laboraba con dos personas en el área de seguridad. Y luego otro tema que salió ahí es la falta de normativas. Y un problema que nos comentaron es que eh, en muchas instituciones sí tenían políticas, pero no se aplicaban de manera rigurosa, porque nos decían, es que de repente llega el director y nos dice, es que yo necesito que a él le des permiso de hacer estas cosas. Y la política decía que no, pero decía eh, pero llegaba el director y le decía, este, tienes que darle el permiso y entonces eh, ahí se rompió la política entonces uno de los problemas que nos dijeron es que también no se aplicaban esas normativas de manera estricta debido a esto eh, y luego en la fase eh, ya cuantitativa pues aparecieron otros datos muy interesantes nos dice que eh, todo lo que es la columna del, del lado izquierdo son los que, lo que no tienen entonces el 93% nos dice que no cuentan con un plan de capacitación o certificación formal en ciberseguridad, ni para sus áreas de directivas ni de estrategia. Eh, luego entonces el 90% tampoco cuenta con ese mismo plan, pero para las áreas operativas. Entonces decimos, ¿falta capacitación? Sí falta. Pero si no diseñamos un plan de manera formal para que cuando las personas estén en esos puestos se puedan desarrollar y puedan apoyar esta, esta parte, eh, pues no vamos a crecer. Eh, no tienen eh, implementado pre, eh, procesos de gestión y manejo de riesgos. Eh, el 75% no cuenta con un área de seguridad informática. El eh, 70% no realiza pruebas de penetración cuando menos una vez al año, este, no tienen eh, planes de gestión de riesgo. De, de verdad que a nosotros nos sorprendió este, todos estos datos que al final resultaron de, de, este, de este análisis. Entonces, una vez que ya tuvimos eso, pues agregamos un objetivo más a nuestro equipo de respuesta a incidentes. ¿no? Y era proporcionar servicios, herramientas y capacitación de acuerdo a lo que obtuvimos como resultado de... De esta de esta, de este ejercicio que hicimos entonces para ayudar a las universidades bueno pues eh, desarrollamos cuatro líneas estratégicas de acción este, para, para tratar de mitigar digamos este o, o contribuir a, esta, a solucionar estos retos y problemáticas encontradas ¿no? y entonces diseñamos cuatro líneas una que es la, eh, el desarrollo de herramientas otro que tiene que ver con la parte de formación servicios y alianzas. La primera línea tenía como objetivo, tiene como objetivo eh, desarrollar y proporcionarle a las instituciones herramientas, sobre todo open, para que eh, ayudarles a mitigar estos riesgos, porque sin, en el ejercicio nos encontramos que hay muchos, muchas instituciones, sobre todo las más pequeñas, que no cuentan con ninguna herramienta, ni de monitoreo ni eh, de seguridad perimetral, o sea, no tienen absolutamente nada. Entonces, eh, ahí lo que hicimos nosotros fue customizar algunas de las herramientas que ya existen, eh, empaquetarlas, hacer eh, máquinas virtuales y entregárselas ya preconfiguradas este, con una cierta jardinización para que pudieran hacerlo. Entonces, eh, herramientas que muchos de nosotros ya conocemos, eh, también nos apoyamos en iniciativas como VPN que, es, que son desarrolladas específicamente para el sector académico. Y luego, eh, eh, en colaboración con Red Sedia que eh, también fue eh, seleccionado el trabajo de una red de, de honeypots este, por el proyecto Frida, ellos nos invitan a participar y Empezamos a desarrollar una red nacional de sensores universitarios con la finalidad de ir conociendo el malware que cruza por las redes de nuestros asociados. Entonces, de esa red de sensores universitarios en este momento tenemos cuatro instituciones que están en producción, dos en piloto y estamos justamente invitando a más instituciones a agregarse a esta, a esta red de sensores. Y bueno, ya tenemos los datos, ahora que sigue, pues vamos a formar un grupo, o queremos formar un grupo de análisis que sea multidisciplinario e interinstitucional, que podamos analizar toda esa data que se está generando ya con estos sensores. El segundo eje tiene que ver con la parte de formación. Como vimos en los resultados, había un porcentaje muy alto de... Eh, de, de, del personal de las áreas de ciberseguridad y de las instituciones que no contaba con, con eh, formación de ningún tipo. Entonces, aquí desarrollamos este eje. Lo que hicimos nosotros es poner unos cursos de capacitación de la propia red y vamos creciendo este catálogo de, de cursos, pero también eh, pues a través de, de alianzas que hemos estado estableciendo con algunos otros eh, y con algunas empresas. El caso... Nosotros somos Academia de Easy Council, entonces tenemos ya unas líneas de formación específica con ellos. Eh, nuestros, nuestros miembros, que son las instituciones de educación superior, pueden hacer uso, digamos, de esta capacitación. Pueden certificarse con unos costos verdaderamente muy accesibles eh, y pueden seguir alguna de las líneas de especialización, por ejemplo, de Easy Council. Somos Academia también Fortinet y ahí cualquiera de nuestros asociados puede solicitar el voucher de certificación de manera gratuita desde la capa de nc 4 hasta la capa de nc 7 y tiene acceso a los materiales de manera gratuita y también puede acceder a los vouchers la cantidad de vouchers que necesiten cada uno de nuestros asociados puede ser cualquier cantidad y estamos ahorita en pláticas con cisco y con Comptia para también eh, eh, formar parte de las academias de ellos y poder eh, apoyar a, a las universidades. También diseñamos un, un, un plan de una jornada de capacitación anual, en donde es una semana, una inmersión completa en puros temas de ciberseguridad. Y aquí lo que nosotros eh, solicitamos a nuestros participantes, a nuestros instructores, es que no sean pláticas, son eh, workshops, son cursos de certificación, son talleres que no tienen ningún costo para eh, el personal de las áreas de TI o ciberseguridad de las instituciones. que es, eh, Digamos, estas jornadas están enfocadas a, esa, a, a esas áreas. Ellos pueden participar. La primera jornada la llevamos a cabo en el 2021, pues de manera virtual, por, el, por, por la pandemia. Y eh, pues fueron seis días de capacitación de ocho horas cada día. Eh, la segunda jornada se llevó el año pasado ya de manera presencial en una universidad eh, del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Y ahí ya hicimos sesiones simultáneas, tuvimos tres, tres, eh, tres aulas para hacer estas sesiones. Tuvimos esta cantidad de participantes, de horas y... Algo importante es que en las dos jornadas se han unido a nosotros también redes nacionales de América Latina en apoyo a esto y nos han proporcionado expertos en, te en diferentes temas. Entonces tenemos temas desde eh, eh, cómo hacer pruebas de, de, de vulnerabilidades, programación segura, eh, manejo de incidentes. Hemos tenido cursos de certificación, por ejemplo, de, de manejo de incidentes de EC Council, eh, en fin, tenemos una serie de capacitación específicamente en la parte de ciberseguridad. Eh, también tenemos a, acompañamiento este, para, para las instituciones que quieran ir desarrollando sus equipos de respuesta a incidentes. Actualmente estamos trabajando con una, acompañando a una universidad en la creación de su, de su equipo de respuesta y eh, apoyamos eh, eh, a la Guardia Nacional, con quien tenemos eh, una excelente relación, en eh, la implementación del Protocolo Nacional Homologado, que es un protocolo que ya eh, está publicado y, y, y, y en el diario oficial y ya es oficial, digamos, este protocolo al que todos los equipos de respuesta deberíamos adherirnos. Luego oh, tenemos una capa más que la parte de servicios, bueno aquí también en la encuesta encontramos que muchas instituciones tienen escasez de personal de seguridad, entonces lo que hicimos fue eh, ofrecer servicios desde la propia red para aquellas instituciones que no pudieran hacerlo, este, les ayudamos a hacer análisis de vulnerabilidad, si la institución lo solicita podemos hacerlo y ya hemos ayudado a algunos. Les este, impartimos sesiones de concientización y aquí hay una cosa importante, porque las sesiones de concientización no solo van dirigidas hacia los usuarios finales, que también nos manifestaron que era uno de los puntos más débiles, sino también a los este, especialistas, porque a veces pensamos que la gente que trabaja en seguridad este, no necesita concientizarse y sí lo requiere también. Eh, hacemos ahí un análisis de madurez de ISO 27000, que también les ayudamos para que ellos sepan en qué posición están en relación al, al, al ISO 27000. Y bueno, tenemos algunas otras cosas como el despliegue de Durrom y asesoría técnica en todo lo que tiene que ver en la conectividad. Eh, aquí bueno, una muestra de los análisis de vulnerabilidades que hemos hecho y Luego pues eh, tenemos un eje más que es de alianzas, evidentemente en, esta, en este tema la ciberseguridad no podemos hacer las cosas solos, tenemos que aliarnos y las alianzas son muy importantes. ¿no? Entonces eh, aquí por ejemplo eh, nosotros tenemos alianzas, en el caso del CECIR de LACNIC que ha participado en nuestras jornadas de capacitación, entonces ya tenemos estas colaboraciones con ellos, con la Guardia Nacional, como lo había mencionado, con Cedia, con, con la Red Nacional Ecuatoriana de, de Educación e Investigación y con algunas otras organizaciones, el caso de ANUYSTIC, que es una asociación de universidades también aquí en México, con que trabajamos también eh, estos temas que ellos también están impulsando de una manera muy fuerte. Y luego tenemos alianzas con fabricantes, el caso, como ya comentaba, de y o de Fortinet, eh, de los cuales somos Academias, tenemos un convenio con Kaspersky, no solamente para la adquisición de productos, también con Fortinet, por ejemplo, tenemos adquisición de productos con un precio muy reducido para, eh, para las instituciones, con Kaspersky también lo mismo, pero también tenemos un convenio de colaboración para intercambiar información eh, y en apoyo al, al CESIER. Y, y ahora tenemos ya... Eh, también algunos convenios con algunas otras empresas para estar, eh, para estar intercambiando esta información. Entonces, eh, de alguna manera esto nos ayuda, ayuda también a nuestros, nuestros usuarios. Luego, eh, pues otras colaboraciones que hemos hecho, eh, en, eh, y formamos un, un grupo regional de ciberseguridad para las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y el Caribe. Entonces, iniciamos con cuatro miembros, que fue la red de Ecuador, la red de México, eh, la red de Chile y la red de Brasil. Todos cobijados a través de Red Clara, que es, a la red que, nos que es la organización que nos agrupa, pero ya actualmente tenemos ya nueve redes nacionales participando en el grupo. Está Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, Uruguay y Cuba. Y, esta, y en esta red nos reunimos de manera mensual en, esta, en este grupo y también vamos desarrollando ya líneas de acción. No solamente, este, eh, digamos, pa, para ir apoyando este ecosistema de ciberseguridad de la región. Este, eh, ya tenemos por ahí desarrolladas ya algunas líneas con las cuales estamos trabajando, que tienen también que ver con el tema de capacitación y, y algunas otras cosas. Eh, hemos participado también en tracks de, seg de seguridad en los encuentros TICAL que son encuentros para directores de tecnologías de la información de, de las universidades de América Latina. Y ahora este tema de la, de la encuesta pues la, vamos a llevar, la llevamos ya a nivel regional. Es decir, vamos a ver cómo estamos en todos estos países que, que están participando. ¿no? Entonces, eh, esta misma encuesta la llevamos. Y se hicieron ya lo, las sesiones de Focus Group, unos, unos resultados muy interesantes. Eh, ya se hizo la presentación en noviembre, hicimos la presentación en noviembre eh, en Montevideo, de la fase eh, eh, cualitativa. Y estamos ahorita eh, haciendo el análisis de la fase cuantitativa que se va a presentar justo a finales de este mes. Eh, y entonces ahí vamos a ver qué tanto hemos avanzado, este, en el caso de México, de la encuesta que hicimos en 2021, la encuesta que, que, que es la de 2022, y, eh, pero además vamos a poder eh, saber cómo estamos en relación a todos los países que hemos estado participando. Eh, pues eso es lo que queríamos nosotros eh, comentarles, si, ti, si tuvieran alguna pregunta... Eh, ¿Algún comentario? Bienvenido Muchísimas gracias eh, Sí. Eh, bueno, Un aplauso para Fernando eh, No sé si hay alguna pregunta No veo ningún valiente en el, en el chat Bueno, eh, tenemos una pregunta remota La pregunta es de Raidme Citerio Y consulta sobre el inicio de, de la operación de ese circuito ¿Cuántas personas eran, digamos, en ese inicio y cuántas uh -huh. piensan que podría ser el mínimo necesario para comenzar una operación de un CECIR? Sí, eh, esa es muy buena pregunta. Eh, nosotros iniciamos con dos personas en el CECIR. De CUDI actualmente somos cinco y pues, eh, quien nos impulsó mucho a la creación del CECIR fue eh, eh, la red ecuatoriana, Red Sedia. Y ellos tenían dos personas, entonces nos dijeron que con dos personas podíamos empezar. Nosotros creíamos que teníamos que tener eh, mucha inversión en tecnología y demás, este, pero no, dos personas, con eso iniciamos y ahora somos cinco. Ok, bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas para Fernando, nos bueno, lo pedimos con un aplauso. Le agradecemos su presentación nuevamente. Gracias. De todas maneras, por acá, por, el, por los pasillos, lo pueden capturar. Entonces, eh, dos, no, dos informaciones.